Mm. Nelson Pinedo, Napoleón Nelson Pinedo, fue huyó para aquella 10 de febrero de 1928, Valencia, Venezuela, 27 de octubre de 2016, fue un cantante colombiano apodado el almirante del reino y el pollo barranquillero hijo de padre zapatero de y madre ama de casa, que gustaba de cantar, lo crían con cierta rigidez, una educación enfocada a futura defensa en la vida. Así se inicia como técnico en la industria textil, después empleado bancario hasta llegar a locutor de radio en la voz de la patria, cumpliendo ya una meta, pero el gusanillo farandolero, pernotado en su ser de joven ambicioso, lo llamaban al espectáculo. La locución lo entrenó en modulación y visión al hablar, preparándolo para comenzar como aficionado a competir en programas radiales de su ciudad, con nuevo nombre dado por Luis Más, el acierto de haber descubierto su verdadera vocación al resultar ganador en tales aventuras. Continúa en Barranquilla cuando la agrupación de Julio Lastra, preocupada por ausencia de su cantante principal, le brinda una oportunidad de emergente, que con éxito aprovecha interpretando como primer tema el bolero Mi Cariño, iniciando así su carrera profesional de croner. Se une posteriormente pues, al memorable Pacho Galán y su grupo hasta que llega a cantar en inglés, aprendido por su correspondencia. Viaja a Maracaibo, Venezuela con el conjunto de los hermanos Rodríguez Morena. Graba allí su primer 78 RPM, otro bolero, mucho, mucho, mucho para después graduarse con la orquesta de Antonio María Peñalosa siguiendo el estilo de cantar en inglés con nuevos arreglos en francés, italiano, portugués y idiomas bien pronunciados causándose sación en su natal peruño. Se presenta el mejor chance cuando lee la muy gustada agrupación argentina de Don Américo hace presencia en la emisora Nuevo Mundo con su voz, números idiomáticos, consiguiendo destacar. Es escuchado por miembros de la Casino de Sevilla, or orquesta española que confía contratos y pronto viajarían a Cuba para competir con los chavales y churumbeles de España. Verdaderas sensaciones en la tierra del gran beisbolista Martín Dirijo. El casino en Cuba también cambia de nombre, se llama Serenata Española, envían por él pues su voz estilo gracia les había convencido. viaja a La Habana para hacer de él un andaluz vestido como tal, cantando en sevillano puro con recetas, pasos dobles, boleros, morunos, por espacio de seis meses. La aprovecha graba cuatro surcos pegando con buenísima un hit auditor de rally, a partir del grupo español, Tito Garrote, su representante, lo acerca a la zona de la Matancera, que busca su presa por la partida indisciplinada de Daniel Santos a México, quedando contratos por cumplir. Así comienzan eso con sus poros, cumbies y mapales cubanizados, malol boleros de rigor poniendo clásicos, Monposina de José Barros y el ermitaño del sin igual Rafael Escalona. El 18 de mayo de 1954 entró a los estudios de radios CMQ y grabó sus primeros éxitos con los dos dramas tercera, iniciando así una fructífera asociación que duró 5 años y medio con viajes, espectáculos, televisión, cabarets, 49 números grabados, más una película cubana bajo la dirección de René Cardona, una la llega en La Habana, hecha en 1955, donde compartió cinta con... Nini, Marshall, Ramón Rivero, Antonio Aguilar, Anaba Bertalepe. Lepe, Nelson llegó a ser de los grandes con su curiosa extrovertida manera de vestir, acompañada de lazo o pajarita, el bril de corbata y su lineal bigotito. En los canales de Caracas de 1958 se le encuentra con Pacho Galán y Sorpesta, quienes es el empresario que los contrató los había estafado. Sin dinero, para regresar a Colombia reciben la ayuda de las cantantes venezolanos Víctor Pérez y Víctor Piñedo para realizar la grabación de un LP con el objetivo de reunir algunos fondos para el bolero de retorno. Así se grabó el disco Avelar Merecumbe con Pacho Galán el sello de disco Moda en el cual Víctor Pérez cantó Atlántico de Víctor Vargas. Víctor Piñero interpretó los temas El Mochilón de Elena Orozco y Vivarquito Marinero de Juan Bautista de Galán. En la oración también participaron los cantantes de canta de la agrupación Tomasito Rodríguez y Orlando Cartagena, Contreras y Eri. En sus voces se grabaron los temas Paraito Caraqueño, Otra vez Pacho, Ruedes Sobrí y Noche de Caracas. Falleció el 27 de octubre de 2016 en Valencia, Carabobo, Venezuela, a causa de un paro cardíaco.